Dead Space. Este era un juego en que cuando salió en su día me dio mucho miedo. Demasiado. Pero en esta ocasión no te vengo a hablar de Dead Space ni su miedo. Eh, te vengo a hablar de cómo yo haría esta interfaz en un real engine. Y creo que también te serviría en cualquier otro motor gráfico como Unity listo eh, cómo yo lo haría vale esto en sí son widgets vale pero son widgets que están flotando y cómo se hace esto en sí tú puedes hacer que el widget sea una, un actor qué es un actor en un real es Digámoslo así en términos sencillos, cualquier objeto que está en pantalla que hace alguna acción, ¿vale? Es solo eso. Entonces, tiene su menú. Este menú, bueno, sería más que todo. ¿Cómo lo haría sí, eh, podrías, Puede ser botones, pero botones, digamos, independientes. como así? Widgets que contienen un botón y que a la vez ese botón va a tener una función. Eh, específica de lo que va a ser y, de, y con esos botones independientes se ponen en otro widget para que puedan funcionar como un todo, ¿vale? Listo, eh, multijugador, bueno, ya esto creo que no existe, prácticamente, listo, entonces aquí hablemos un poco del fondo eh, del escenario, esto en sí, a ver, puedo hacer esto, no me acordaba. Ya me voy a pasar el juego antes, ya hace ya ratico. Esto en sí como que parecieran que esto fueran conexiones cerebrales, son diseños 3D, vale, el que lo creó le quedó full bien. Y ese ese haz de luz puede ser. Bueno, yo cómo lo haría, yo lo que haría es una textura que recorriera todas las terminaciones nerviosas, ¿vale? Todas estas terminaciones aquí del cerebro. Eh, y, al, y esa textura tendría un, un color emisivo, o sea, que quiere decir que sea un color que emana una luz, o sea, que alumbre, ¿vale? Aquí, bueno, lo hicieron como una especie de textura, no sé. Bueno, de textura no, como un sistema de partículas que sigue un cierto patrón, sigue la, los caminitos, ¿vale? Listo, lo que está atrás sería, puede ser un skybox, ¿vale? Un círculo que tenga esa textura que se mueva así, ¿vale? Y estos elementos que son la, como la parte de la efigie son trozos de objetos en 3d que le puedes activar algo que se le llama gravedad si le bajas la gravedad pues se queda con este efecto ¿vale? yo cómo lo haría yo creo que esto estaría ligado a un objeto ¿vale? que sería un actor y estaría girando este actor estaría girando en un eje sobre sí mientras que estos se mueven de forma dinámica con la gravedad pero sin salirse del eje ok listo eh, Aquí hay algo que cuando yo hundo una opción se mueve. Esto, como lo, cómo lo haría, esto en sí tú podrías crear un player control controller que tenga solamente la, la mera cámara y ya, y que no tenga, podría no tener gravedad, sí, que no tenga gravedad, o más bien que la tenga, es mejor. Ya después te diré por qué. Es eso, una. La segunda es que para que se mueva se, se haría con timeline. O sea, el timeline sirve mucho para, para mover los objetos. Los objetos a una cierta velocidad y a una, a una ubicación que tú quieras. Esto se hace con el nodo de set relative actor location, ¿vale? Se puede hacer, tú le puedes decir, bueno, quiero que se mueva de aquí a allá, pero con el timeline haces que... Se mueva de forma así suavecita, se puede decir así suave o rápida o como tú quieras. O sea que si yo le doy a ese botón, se va a otro menú. Si le doy atrás, se devuelve al mismo menú. Otra vez, si le doy atrás, se vuelve al mismo menú. ¿Cómo se haría eso? Al mismo objeto que tú le pones que se mueva, o sea, al, play al player controller en el timeline tiene una opción, tiene dos opciones una es play y el otro tiene es reverse o sea uno hace como el movimiento hacia adelante y el reverse hace el movimiento a la inversa o sea hace el mismo movimiento pero para acá y se si le doy acá hacia aquí, es lo que yo haría aquí pues, eso fue otra cosa ¿no? si se dan cuenta, si yo le doy atrás hace un movimiento pero se le doy aquí va para adelante pero él hace un movimiento diferente o sea la cámara se mueve para allá y después vuelve para acá se puede hacer ¿no? pero la forma que yo digamos doy es la forma más sencilla listo aquí hace otro movimiento va para acá, bueno hace otra cosa aquí listo no es más nada el sonido que está de fondo solamente es un mero sonido que se creó y se pone solamente en el, en el nivel y con una, un radio de, de escucha muy amplio. Eh, espero que te haya gustado el video. Y bueno, sencillamente por aquí te voy a dejar, por aquí a la esquina, un video de cómo hice algo similar Parecido a este, me, me inspire en este menú, vale, y lo puedes checar, ok. Bueno, listo. Espero que te haya gustado y que me dejes un like y comentes ahí abajo en, el, en los comentarios. Hasta luego.